No es lo mismo un papá abandónico que un papá presente. No es lo mismo un hijo atento que un hijo grosero. No es lo mismo un hermano que sea unido que un hermano que quiera quedarse con tu parte de tu herencia. No es lo mismo un amigo fiel que un amigo que te traiciona con tu esposa. No es lo mismo una pareja cariñosa que una pareja fría o indiferente. El amor es una plantita que se riega día a día. No descuides tus relaciones personales. Estate atento a las necesidades de quienes te rodean. Soy Robert Dalí. Te invito a que te suscribas a mi canal.